Hola amigos, cómo están? Bienvenidos aquí a mi canal de YouTube. Bueno chicuelos, hoy tenemos que se nos viene un nuevo mapa. Está en el super test. Estamos aquí en la página de Daily Bounce. Bien, Daily Bounce. Um, y se nos viene un nuevo mapita que se llama Avenue Land. Bien, nuevo mapita que obviamente está en el super test. So, seguramente sufrirá algún tipo de, de cambio porque por lo general eh, los retocan antes de que llegue a, a nuestros a nuestros a nuestros pcs por decirlo así a nuestras computadoras o al servidor del cliente y eh, podemos ver aquí un par de imágenes que la verdad que pinta pinta digamos un mapa no, no sería algo tan wow tan innovador por lo que por lo menos estuve viendo aquí vamos a ver lo que nos dice la gente de daily bounce dice world of tank super Teso obtiene otro nuevo mapa Avenue eh, con una configuración de verano el mapa se encuentra en algún lugar de alemania y podría estar disponible para batallas randoms o aleatorias. Tiene un tamaño de mil por mil, eh, pero no se compartieron otros detalles o planos. Bueno, acá podemos más o menos observar lo que sería el, eh, el mapa en sí, ¿bien? Tenés el, un equipo sale de esta punta, el otro equipo sale de esta punta de aquí, eh, y obviamente tenés varias opciones para moverte. Acá vamos a ver igualmente eh, las, las diferentes zonas, ¿bien? Bueno, acá lo tenés ahí más o menos para que lo puedas ver. Y acá ya nos vamos a meter más en profundidad. Descripción de lo que sería el mapa en sí. Uno. Como podemos ver, acá tiene como una diagonal lo que sería esta especie de, de avenida ancha, ¿no? Que está por acá, por el medio. Um, y, digamos, um, esta avenida así, ¿no? Sería así como transversal cruza Y eh, sería como la avenida Digamos en la cual se tendrían que poner los pesados ven Aptos para vehículos pesados Dos eh, Aquí en la mapita podemos verlo Un parque, <coughs> o sea un lugar abierto Con un paisaje diverso para un juego cómodo En tanques medianos y snipers O francotiradores, o sea zona abierta Para los tanques medianos eh, Y para aquellos vehículos que no tienen Tanto blindaje y que tienen que disparar De una segunda barra tercera línea Después tenemos tres, una ruta alternativa más peligrosa que permite flanquear al enemigo. ¿Por qué peligrosa? Y porque básicamente, bro, no tenés mucha cobertura que digamos, ¿no? En cuanto te llegan a ver por estos lados, medio que estás eh, en el horno, podríamos decirlo así. Está bastante complicado porque si bien podés rodear, ¿no? Y e irte hasta el equipo enemigo. Pero es un temil y habría que ver esa zona media complicada. Salvo que tengas un vehículo muy rápido. Um, pero supongo que pondrán algún tipo de arbustos O algo por el estilo Porque si no estás muy muy jugado Esa sería la zona 3 Después la zona 4 Una montaña con un castillo Proporciona una línea de fuego en las bases Y el área del parque Bueno, entonces, a ver eh, Acá lo que se nota totalmente Es que si ganas esta zona Tenés un ángulo de visión sumamente importante Y puedes darte cuenta que tenés disparo Totalmente a casi todos lados ¿ves? O sea, tenés tiro acá a la base de acá, estos circulitos son las bases y si te subís acá de este lado puedes disparar acá y si ganas esta zona de acá puedes disparar acá, con lo cual eh, es un mapa como, digamos, está bueno en el sentido de, o sea yo me refiero a que es normalito porque no, no tiene nada que, que sea muy raro, nada que no hayamos visto hasta ahora por lo menos, eh, algo innovador quiero decir, pero sí que tiene está bueno porque lo que me gusta a mí de los mapas es que, uno, sean mapas medianamente grandes en los cuales te puedas mover y que haya lugar para todos los vehículos. A pesar de que yo no soy muy amigo de las artillerías. Existen, están en el juego y deben tener su lugar en el mapa. Entonces, por ejemplo, Himmeldorf me parece un mapa que no está bien. ¿Por qué? Porque es demasiado urbano. Y es muy pequeño. Entonces, no me parece que. Me parece que habría, hay mapas que hay que tocar. Bien. Eh, haciéndole pequeñas modificaciones, tampoco tan grande. Pero. nada. Me parece que este mapa está bueno Porque ya te digo Tenés la zona de pesados La zona de, de uno La zona de los medianos Y los casas Que se podrían poner eh, En 2 O incluso en tres Algún que es bien por acá No estaría nada mal eh, Y después También tenés la zona de 4. Eh, que es un castillo Una parte de una zona elevada Como pasa en Himmeldorf Bien exactamente igual Que tenés tiro a ambas bases Tanto a, a la norte Como a la sur Bien Y después tenemos El punto 5 que es avenidas largas y rectas con poca cobertura, Bien, o sea, nada, o sea es una avenida gigante larga y eh, sabes que tenés eh, que no tenés ya te digo cobertura Está medio medio jugado ahí también eh, una ruta peligrosa para incursiones arriesgadas detrás de las líneas enemigas. Bueno, me parece que, que está que está bueno el mapa, me gusta en sí. Eh, acá tenemos algún tipo de capturas de pantalla con respecto a esto. Bueno, acá tenemos la zona, lo que sería la zona elevada, ¿ven? La del castillo. Bastante similar a himmeldorf Me parece que hicieron copiar-pegar. Hicieron control-c, control-b. Eh, ahí tenemos una especie de chimenea en el medio. Acá tenemos la base, en Lo que sería la base sur, ¿no? Eh, allá tenemos la zona media, esta de acá, la que habíamos dicho la número 2. Acá tenemos la avenida esta que tenemos acá, la zona 1. Acá del costado a la derecha, la zona 5. Allá está la zona 3, la de los snipers. Eh, y la zona 4, no recuerdo cuál era, cuál era la 4. Ah, la 4 era la de Castillo, ok, perfecto. Eh, la 4 la mismísima, el mismísimo, el mismísimo Castillo, que me derrapo. Eh Bueno, acá tenemos otra imagen. Es muy similar a otros mapas en ese sentido, ¿no? O sea, digo la estructura, las estructuras son todas las mismas, son todas copiar y pegar, me parece. Está bueno, me gusta que sea 1000 por mil. Tenemos la zona elevada que habría que tratar Intentar por lo menos en cierta medida de ganarla Porque tenés eh, ventaja en el sentido de que Podés divisar todo Si alguno te espotea desde el lado de abajo Desde la zona 2 por ejemplo eh, Desde acá, vos desde arriba le podés pegar Ojo que también Obviamente te pueden pegar a vos Entonces hay que tener mucho cuidado con esas zonas elevadas Después aquí Otra de las imágenes De la zona 2, zona abierta eh, bueno acá lo tenemos desde arriba ¿no? Una buena imagen Acá tenemos la zona de los pesados Van por acá Podés hacer una especie de side por acá Si tus enemigos te vienen por este lado eh, Los enemigos se podrían abrir por este lado también Ojo si algún pesado decide venir Por ejemplo por este lado Tenés que tener mucho cuidado De que desde esta lomita por acá No se te asome por ejemplo a torretear Porque ves que tiene como una pequeña lomada Un STB-1 Algún mediano con buena visión que Pueda torretear y que sea preciso y recargue rápido porque te cocina a tiros desde aquí. O sea, si vos estás acá, te cocina a tiros desde acá. Este tiene que tener cuidado. Si sí, ahí se pone, ve acá hay unos arbustos. ¿Ves? Acá está. Ah, y tenés como una pie, Tenés como una. No sé qué es eso, como un, una especie de, de, de, de estructura, ¿no? Como un edificio, por decirlo así. Una especie de molino, no sé bien qué es. Eh, con lo cual te podés llegar a, a ocultar aquí. Y te, además tenés estos arbustitos con los cuales, repito, ojo, los. Incluso los pesados que se mandan desde aquí Y salen por acá Ojo porque desde acá se cocinan a tiros brother. Y vos que estás acá Tenés que tener mucho cuidado porque de acá te pegan Así que ojo, ojo, ojo Mucha mucha atención Otra que podría hacer, tal vez eh, Bueno, los ligeros con ruedas Como hacen también se hacen minas Podrían llegar a hacer rápidamente esto Es muy peligroso Ojo porque apenas ya salgan los de acá Ya acá te van a poder tirar O sea, esta zona va a estar hiper mapa de calor va a estar hiper peleado ahí, seguro. Tiene mucha mucha pinta de que, sea, que va a estar eh, bastante, bastante picante la zona ahí. Bueno, acá tenemos otra imagen desde el otro lado, desde la zona eh, norte, podríamos decirlo. Dónde está el castillo a la izquierda. La avenida que decíamos, esta avenida, fíjate que no tiene ningún tipo de cobertura. Es un pasillo largo, largo, largo. Y lo mismo desde el otro costado. Así que guarda, guarda con algún TD que se ponga de este lado. Esperando a que aparezca algún medianito. Eh, por ahí Y que se lleve, por ejemplo Si aparece un 704 de acá Y te aparece, no sé yo que Un burrasque porque piensa que es rápido Y se puede llegar a meter por esta zona Ojo, ojo, ojo porque te puede llegar a comer Unos 800 de daño tranquilamente Bueno, acá está Esta es la estructura que decía Ah, mirá, hay casitas además Bien, bien, bien Bueno, esta sería la zona de cazatanques y eh, medianos Tenés casitas para cubrirte Que no se destruyen eh, eso está bueno, tenés estru estructuras acá, tenés arbustos y árboles. Esta zona va a ser muy casa. Muy TD. Muy cazatanque, bro. Así que tengan mucho, mucho cuidado. Estaría bueno que acá en el medio pongan alguna especie de puentecito para pasar de acá a acá. Sería algo bueno, estaría bueno, sería divertido por lo menos. Eh, que no, no repitan siempre lo mismo, siempre el mismo tipo de estructura. Eh. Bueno, acá estamos viendo desde arriba del castillo. Eh, Estamos viendo allá la zona de los casas Acá abajo tenemos la avenida Acá tenemos la base... La norte, acá tenemos la base sur Bast Me gusta el mapa, ¿eh? está bueno, bastante interesante Por lo menos, fíjate que aquí tenés para cubrirte Con lo que es eh, el chasis con este, con este montículo, con estas eh, Piedras, podríamos decirlo así Entonces va a estar bueno también, ojo porque Las artis van a poder pegarte también Por más que estés haciendo ahí una especie de, de cubriendo Tu, tu, tu chasis eh, Te la van a poder pegar igual y las artillerías seguramente se pondrán por aquí atrás o por acá. Si te pones con un arti por acá ya veo que puedes tirar el pasillo ese de acá. También si te pones un poquito más para acá puedes tirar la avenida esta larga o a, mismo a la zona... Bueno, las artillas las tienen bastante, bastante bien, salvo en la zona... que Incluso en la avenida esta larga, también en la zona 1 te podrías eh, poner acá con el arti. El tema es que tenés que tener mucho cuidado si tus enemigos toman el castillo. Porque si toman el castillo y estás con un arti acá te espotea pero hasta mi abuelita. Bueno, acá estamos en la zona que habíamos visto y eh, ya son imágenes repetidas. Pero me gusta, me gusta el mapa, tiene buena pinta, por lo menos parece que va a estar, eh, va a estar bueno. Eh, déjenme ver una cosita más, quería ver si... No, no, no, básicamente eso, no, no hay, no hay mucho, más, eh, mucho más para ver. Sinceramente es eso, ahí me achico un poquito, me achico yo para que puedan ver bien todas las imágenes que estamos viendo recién. Pero básicamente es eso chicos. Eh, me gusta me gusta el mapa parece interesante por lo menos es una, una pequeña lavadita de caras para que siempre los mismo mapa siempre lo mismo siempre lo mismo entonces ya llega un momento que eh, se hace un poquito tedioso en el sentido de que siempre, siempre salen los mismos mapas y no, no, no hay nada nuevo no por decirlo así pero bueno chicuelos eh, veremos qué pasa entonces con este nuevo mapilla ves acá están bien delimitadas las zonas Esperen que yo directamente me voy a desaparecer Porque creo que estaba molestando mi, mi cámara Ahí está, ¿ves? Yo ya no aparezco más Y vemos directamente que acá tenemos la zona 5 la que estábamos viendo recién El castillo, la zona 4 La zona 1, la avenida esta de los pesados La zona 2, la zona de los medianos y los francotiradores eh, Más que francotiradores diría de los medianos acá Y los francos acá Los, los cazatanques me, diría, me, me parecería que estaría bueno que se queden por acá, por esta zona, eh, salvo algún cazatanques pesado tipo Jatman CL100, podría llegar a venir por acá, eh, pero más un sniper, en un STRB, por ejemplo, tenés que venir para esta zona, o también incluso desde aquí, tal vez si no hay mucha lomada, podría llegar a disparar acá. Tendríamos que ver bien en detalle lo que es el mapa, ¿no? Eh, pero bueno, a mí ya les digo, me gusta, déjenme en los comentarios qué les parece, si les parece bien, eh, y lo que estuve viendo realmente, esto también se lo quería comentar a ustedes. Eh, estuve viendo mucho, mucho, mucho en el último video que, que estuve haciendo. El tema de lo que tiene que ver con el cambio de. Eh, lo que. Digamos, la gente pretende que Wargaming cambie el matchmaking. Así que este tema lo voy a estar preparando para el próximo video seguramente. Porque me gustaría saber sus opiniones. Y, y bueno, y poder hablarlo más en profundidad. Porque. A ver, yo hice una encuesta, si te parecía importante el cambio de las HD no sé qué Y un montón de comentarios me dijeron Che, pero por qué no se dedica la gente de Wargaming a hacer un cambio en el matchmaking Entonces vamos a profundizar en eso Vamos a hacer Y me gustaría también hace bastante que vengo planeando lo que tiene que ver con una especie de video En el cual eh, ustedes puedan participar Que me gustaría llamarlo tipo como la voz del pueblo algo así Como para que ustedes puedan participar Y ya les digo y en ese sentido poder dar sus opiniones con respecto a temas puntuales del juego, ¿no? Y después vamos a dejar capaz que eh, un, un par de minutos para que cada uno diga un tema libre, pero me gustaría contar con aunque no, sea, no sé, tres cuatro personas, de jugadores de WOT, que obviamente que siempre con respeto, pero que den su opinión del juego, y de diferentes puntos que vayamos eh, charlando, una especie de radio que sí, pero con la gente, digamos, con los jugadores del día a día, eh, que, que son los que mantienen este juego Básicamente eh, eh, en, su, en su punto álgido O eh, por lo menos activo ¿no? Así que bueno amigos Me retiro, espero que les haya gustado el video Déjenme ese like, suscríbanse al canal También se pueden hacer patrocinadores eh, Si se unen al canal Así que se los agradezco porque todas las donaciones Son siempre bienvenidas Y eh, se los agradeceré eternamente volveremos a nombrar a cada uno De aquellos que Pongan dinero en el canal porque nada es una atención y yo lo eh, aprecio un montonazo. Muchas gracias, cuídense y que tengan una hermosa jornada. Nos vemos en la próxima. Chau chau.